para una nueva ley eh, educativa en la que todos se sientan representados y que pudo durar bastante tiempo como para que veamos si realmente funciona. ¿Podemos sacar de aquí un acuerdo, al menos, ya, para que intenten ponerse de acuerdo, bueno, señoría Iglesias? Bueno, creo que en esto hay que decir claramente qué se defiende. Los que defendemos la educación pública decimos que no se puede subvencionar con dinero de todos los ciudadanos a colegios que segregan por sexo y lo decimos claramente. Si la Constitución dice que la educación es un derecho, hay que hacerla gratuita. La educación infantil, la secundaria, la formación profesional y la universidad. Y lo que diferencia una democracia de una dictadura, ya que se habla de estas cosas, es que en una democracia, independientemente del barrio donde uno haya nacido, va a tener la mejor educación y la va a tener igual de buena que quien ha nacido en un barrio más pudiente. Y eso solamente se puede hacer defendiendo la educación pública y haciéndola gratuita. Ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo en esto. Pero temo que con la derecha esto va a ser difícil y creo, y creo que los gobiernos del Partido Socialista permitieron algo que ahora es un problema, que es un poder excesivo de la Iglesia Católica a la hora de controlar la educación de nuestros niños y niñas con dinero público.